Son los es el que nos ayuda a cruzar al inframundo y este, pues hay muchísimos mitos, muchas leyendas acerca de lo que es el perro prehispánico. Bueno gente, acabamos de llegar justo a la entrada del panteón. Estamos aquí para vivir, es la, la tradición más conocida a un nivel mundial. Dicen que aquí se pone más tradicional que cualquier otro lugar Exacto. y ahora lo vamos a ver, documentar y compartir para ustedes. No honren a sus seres queridos porque solo pues esta noche es cuando viene más allá. Exacto. Solamente hoy podemos estar con ellos. Ah, sí, sí. Eso. Gracias, amigo. Hola, ¿cómo estáis, amores? Yo soy Katherine boys Bienvenidos a un nuevo video blog. Y yo me encuentro aquí en nada más y nada menos que Pátzcuaro para pasar Día de Muertos, para pasar esta tradición tan importante para el mexicano. Pero bueno, aquí estoy y les voy a mostrar un poquito acerca de esta comunidad, acerca de esta cultura, acerca de las costumbres y sobre todo de la gente que es tan calurosa en este lugar. Así que aquí empezamos. Y después de cinco horas de viaje en carretera, finalmente llegamos a Pátzcuaro, el lugar donde locales y extranjeros se dan cita para esta gran festividad, el Día de los Muertos. Teo, teo ¿qué tú andas ¿Qué tal, haciendo? ¿Recorriendo México o solo Michoacán? De todo México todo México está con <ríe> más Culemonto, Michoacán más Así Michoacán es. y la región es preciosa y tiene que venir a verla toda la zona de acá de, de Morelia y alrededores sí. es preciosa Súper. tienen que verla eso <ríe> ¿cómo celebran ustedes tradicionalmente? ¿Qué, ¿qué diferencia hay entre ustedes que son de Michoacán y la gente que está en la Ciudad de México para celebrar un día tan especial como el Día de Muertos? se hace una ofrenda en la que se ponen artículos que le gustaban a la persona que falleció puede ser comida bebida y se pone todas estas Flores de Sempasuchí, pues hace la visita a los panteones. ¿Por qué crees tú que acá es más tradicional? Tal vez, tal vez más tradicional que en otros puntos de México. Por la cultura, es que es purépecha, tienen las costumbres más presentes que la sí, que las zonas de, de las ciudades más grandes. Conservan mucho las tradiciones y hacen todas estas festividades. Y esta es una tradición de hace muchísimos, muchísimos años. Sí, de hace muchos años. De, de siglos. En, siglos, <ríe> de siglos <ríe> sí. mentira no <ríe> siglos, pero me imagino. Sí, sí, sí. En la antigüedad, los hombres más ancianos del pueblo bailaban con sus bastones como una ofrenda al dios Sol en la región de Michoacán. Esta danza sagrada, ahora llamada danza de los viejitos, se ejecutaba cada cambio de estación. También era dedicada al dios viejo, al dios del fuego y al dios del año. Y por supuesto, una vez llegamos a Michoacán, con esta hermosa danza nos recibieron. Gente, y nosotros seguimos acá en Michoacán experimentando un poquito de todo y la verdad poder estar en las calles, hay muchísimos turistas y todo eso, pero me gusta que cuando los veo se nota ese respeto hacia la tradición mexicana del Día de Muertos y al final del día pienso que eso es lo más importante, que nosotros como turistas comprendamos, entendamos, pero que también respetemos obviamente las tradiciones, la cultura, súper interesante y de verdad he visto a una comunidad demasiado abierta, no solo para recibir al turista sino también para transmitir comunidades Comunicar, compartir sus tradiciones Y eso es lo más hermoso del mundo Saluda bebé que vas a salir en YouTube ¡Hola bebé! Eso. <risa> la gente que ama México está recorriendo Y está viviendo la tradición Y acá nos encontramos con nuestro amigo Ford Oiga, este es el gringo más loco que yo conozco aquí en México. El tipo ama demasiado México. Ya Ay. tuve la bendición de recorrer mucho de este estado, me encanta. Pero aquí estamos para disfrutar Esto. quizás la bendición más bella. ¿Estás Esto, feliz por estar Estoy acá? feliz porque sabes que yo hace muchísimo tiempo quería como que estar aquí en México para Día de Muertos y ya finalmente estoy y no solo en México finalmente. sino aquí en Michoacán. El mero mero lugar, el mero mero lugar. Que no se ofenden los demás, pero No, sé, por alguna razón dicen que aquí se pone más tradicional que cualquier otro lugar. Y ahora lo vamos a ver, documentar y compartir para ustedes. Oye, ¿Michoacán está en ti? Eh, no, sé. Ese es un dicho, eso es no, no, no, no, no, no, sí, mira, mira, tened... ah, ah, ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es albur no, no, no, no, mire no, no, no, no, no, es no, no, no, no, no, no, no, no, es... Les iba a preguntar. no, eso es un dicho. Eso es un no, dicho. no, eso me un no, no, Nah, no lo voy a decir, no Es que ella no sabe. Michoacán está en mí, ¿eh? Ah, entonces Michoacán está en mí también. Eso, sin albur, eso. sin albur. Okay. Hola. Sigo Hola. tu canal de YouTube. Ah, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Seguimos tu, seguimos tu canal, sí, gracias. Sí, claro. Adiós. Bye, hasta pronto. En primer lugar, Michoacán está en ti, no es albur. Era un slogan del gobierno del Estado. También dicen el alma de México y porque es un estado que tiene mucho, que tiene mucho naturaleza, gastronomía, cultura y tradiciones. Y justo por eso estamos aquí para vivir, es la, la tradición más conocida a un nivel mundial. Aquí mero, aquí la cuna donde se originó est esta tradición. Ya se ve Catrinas y las calaveras pintadas y Frida Kahlo y todas las imágenes así por todos los rinco rinconcitos del mundo. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de celebrar Día de Muertos? Eh, que todos se eh, eh, pintan y se ven así muy alegres. Mira, eh, honrando a nuestros seres juntos, uh -huh. este, nos reunimos en familia, es una ocasión para reunirnos y... Convivir uh -huh. y me gusta aquí porque viene mucha gente de fuera como ustedes sí. a visitar. Ay qué linda abuela, sí, mira, gracias. ¿De, ¿De dónde somos? Sí, somos de Panamá. Oh, muy bien, bonito sí. lugar. Vinimos a conocer la tradición porque en nuestro país lo ven como algo muy extraño, como muy raro. Ajá. Entonces dijimos no tenemos que ir allá, entonces aquí estamos celebrando con ustedes. No, está bien estar en su casa y me da gusto que visiten Pascuero. Eso. La verdad, yo soy de aquí, nací aquí, he vivido y me encanta. ¿Cómo se siente tener tantos turistas aquí en tu tierra? Se siente padre, porque sí. conocen tu tierra, sí. conocen tu cultura y es padre compartir muchas cosas con los de, otras, de, de otros lugares. Acatan, tienen cosas milenarias que, que pues digamos que nuestros países de Panamá, a Costa Rica, no. La cultura como en este sentido, ¿no? Aquí puedes ir a cualquier pueblo y vas a encontrar cosas maravillosas, la gente, la comida. Ay no, es increíble, me encanta. Yo amo ¿La foto contigo? Sí, sí, claro. sí, sí. sí claro. <risa> ¡Saludens! ¡Saludens! ¡Hola! ¿Cómo se dieron cuenta? A ver, que era yo y no otra. Eh, bueno, de hecho, te ubiqué sobre todo por el primer video con el que te conocí que fue sobre el señor de la tienda. ¡Oh, my God! El último video ahorita del altar. ¡Oh! oh sí, del oh, sí, altar de hace dos horas. ¡Gracias por vernos! ¡Están <risa> en sintonía! ¿Cómo es tu nombre, amiga? Sandra. Sandra, ¿y tú? Alejandro. ¿De dónde son ustedes? Mi, bueno, también somos de Michoacán, pero Ajá. del municipio de Zitácuaro. super Súper. ¿Qué, ¿Qué es lo que más le gusta de, de esta tradición mexicana? Cómo se festeja la muerte. ¿Sí? Se disfrazan, se maquillan, salen a las calles también. Es como un convivio canales. entre la muerte y la vida. Es sí. maravilloso. Sí. Me bueno gente, como ustedes saben, la famosa Katrina no puede hacer falta en este día, en esta tradición tan especial Y hay un montón de puestitos con gente maquillándose, niños, adultos, abuelos, todos maquillados así de Katrina Y wow, la verdad es bastante bonito porque a pesar de que hay muchísimos extranjeros Tratan de hacerse parte de esta tradición, de esta cultura, eso es genial Los cuincles es el que nos ayuda a cruzar al inframundo y este, pues hay muchísimos mitos, muchas leyendas acerca de lo que es el perro prehispánico con más de 4.000 años de antigüedad es el perro mexicano, un perro prehispánico y de este lado nos encontramos unos cholo escuincles así pintaditos también ¡Qué belleza! porque este perrito pues forma parte también de la cultura milenaria de acá de México y pues para estas fechas es súper Súper importante y súper aclamado, la verdad he visto algunos, he visto Charles Escuincle como tres veces en mi vida Pero nunca los había visto pintados de esa manera y pues qué bonito que también hagan parte a las mascotas De toda la belleza de esta tradición tan hermosa Mi familia es de aquí, de es de, de aquí, franceses. ¿qué es lo que más te gusta de esta tradición? Todo, la tradición, todo, todo, todo México sí, es hermoso, todas las es, tradiciones, es muy bonito. ahorita en esta temporada te toca aquí pero Exacto. hay otras temporadas que pueden ser en oh, otros eso. lugares que también se ensalzan también costumbres iguales que las de aquí. Eso, Adiós. ¿dónde está la esposa, voy a buscar a la esposa porque si no. no la esposa. Voy a buscar a la esposa. Hola a todos amigos. Saludos. Nos ¿Qué? llamó la atención esta bella mujer. Sí, ay. ¿Qué, ¿Qué le ha parecido? Por eso quisimos acercarnos a ella. Ay. ¿Qué le ha parecido el día de hoy aquí Fabuloso. en Pátzcuaro? ¿Qué es lo que más le ha gustado? Todo, las flores, el olor, ¿Eh? la gente, los niños, la alegría. Estamos viviendo en familia, ¿Qué? los sabores de México. ¿Qué? puramente mexicano. El Día de Muertos en Janitzio es uno de los eventos religiosos más importantes de México. Durante la noche del 1 de noviembre, la gente llega hasta las tumbas con ofrendas, flores, pan, frutas, símbolos y recuerdos para venerar a sus seres que ya no están materialmente. Mente. Por esta razón nos embarcamos hacia la isla de Janitzio para así vivir un poco más de cerca la tradición del Día de Muertos. Acá me acaba de encontrar a esta bella dama. ¿De dónde viene usted? De Querétaro. De Querétaro. uno de mis hijos le gusta mucho lo que es pues todas las tradiciones. Entonces a mí se me hizo padre este, venir a... A mostrarle lo que tenemos como tradición qué edad tiene ese niño 14 años. 14 años y está sumamente interesado en las tradiciones de su país sí. eso es algo de admirar aquí estamos ¿Cómo están gente vamos a subir ahorita al panteón y a ver pues los monumentos que hay porque hay unas señalizaciones y estamos así como que subiendo a la expectativa de que vamos a encontrar hemos encontrado muchos puestitos de todo de comida de artesanías de bebidas y en verdad quiero probar de todo lo que he visto porque aunque es lo mismo lo preparan diferente. Bueno gente, acabamos de llegar justo a la entrada del panteón y la verdad está bastante, bastante, bastante lleno. Yo supongo que una de las atracciones de las personas, de los turistas, inclusive mexicanos, que vienen a conocer a inicio es pues, conocer el panteón obviamente por las ofrendas, la dedicación que hacen las familias a sus difuntos. Vamos a tener una experiencia en este momento totalmente diferente. Todo esto sobre todo con respeto, con admiración. Amigos, aquí estoy con Alexander. ¿Cuántos años tú tienes, Alexander? Yo, 14. 14 años. Y Alexander me lo encontré aquí en el Panteón. Adornando la tumba. Con una flor que se llama, bueno, aquí la conocemos por el tirín y te, en diferentes lugares la conocen como cimpasuche. Es de mi abuela. De tu abuelita. ¿Hace cuánto falleció tu abuela? Hace 15, hace 14 años. ¿Y tú la llegaste a conocer? Un Poquito. Aparte del cimpasuche y todo eso, ¿qué más vas a hacer aquí? Velas ¿Qué más le vas a poner? Uh, estar un rato con ella en la noche Pasar la noche un rato Salud Solamente antes, me para checar cómo está Felicidades por, por mantener esta tradición Y sobre todo te admiro mucho porque dentro, dentro de tu juventud y todo eso Y no solamente como que pasaste mucho tiempo en vida con tu abuela ¿Eh? Sino es que el poquito que pasaste igual tú vienes aquí y le rindes honor a ella, y eso es lo más importante, ¿verdad? Uh -huh. Saludos allá a toda la República Mexicana. Honren a sus seres queridos, porque solo uh -huh. pues esta noche es cuando viene más allá. Exacto. Solamente hoy podemos estar con ellos. Eso. Gracias, amigos. gente acá hemos seguido subiendo un poco más para llegar hasta el monumento de esta isla y nos hemos encontrado con muchísimos puestitos, por ejemplo aquí, este michelada todos los alrededores también hay puestos de comida y ese tipo de cosas y también artesanía muchísima Ajá. gente muchísima. y apenas empieza lo bueno, están sabrosísimas, mira les pongo jugo <ríe> Maggi, salsa inglesa, limón, chile y sal y si lo estás con clamato sin clamato okay, Gise, ¿qué quieres tú? Estoy pensando porque todos están bien, bien cool mira esto, <ríe> Tan bonito. bonitos saludos todos, todos, todos, <ríe> todos Sí, sí. Han venido a Guanajuato, han estado en el DF, fueron al desfile, a todos los he visto. O sea que se ha visto todos los videos. Sí, bastante. Cuando estuviste enferma que te regresaste. ¡Ah, también! Oh my. Gracias, gracias. Ustedes saben que cada lugar que yo visito en todo México tengo que probar los elotes o los esquites y aquí me acaban de encontrar un puesto en donde le ponen algo a los esquites raros algo que no conozco, entonces nada, quiero probarlo en este momento y ya les voy a mostrar. Una pregunta, este maíz es diferente, ¿cómo se llama ese maíz? ¿Cuál es diferente al que veo en la CDMX. Este es este, elote blanco y este es el amarillo, el amarillo es dulce. Gente, aquí está este eh, esquite, no, el, esquite diferente porque tiene crema de cacahuate y también tiene chile de árbol. Nunca lo he visto en la CDMX, así que vamos a probarlo. Por este lado también está la subida sin escalones. Por este lado también está la subida si escalones por este lado. Este maíz es un poco diferente porque está bastante dulce, si pica un poquito. Otra cosa que me no me sorprende pero me gusta mucho, dice, es que he escuchado a mucha gente hablar en su idioma, en su dialecto uh, étnico. Sí, sí, sí, sí, eso, sí, sí eso, eso está sí, es genial. ¿Cuáles no sé, la verdad? Pero Exacto. O sea, está bien cool. Uh -huh. <risa> me encanta. Nosotros queremos aprender a hablar náhuatl. Entonces, si ustedes saben de alguien que nos pueda enseñar un poquito, lo aquí abajo en la cajilla de los comentarios. Gente, aquí ya llegó la quesadillita. Yo pensaba que nada más iba a venir dos, porque se supone que pedimos dos quesadillas y listo, pero vino como como si fuera un plato de comida así normal, pues porque trae una pizca de arroz, ¿esto que es? como frijol, frijol y ensaladita, oh wow, bueno, voy a matar eso, <risa> queso y chorizo mm -hmm. y bueno gente, este lugar está tan tradicional que aquí al fondo están haciendo la danza de los abuelitos, de los viejitos y bueno gente, esto es Janiccio mucha tradición, mucha hospitalidad gente demasiado amable y demasiado buena y algo que tenía que mencionarles es que ustedes, a donde vayan se van a encontrar personas ofreciendo café de olla y también ponche ponche caliente que nunca he probado la verdad yo me tomaste poco un chocolate porque en serio que ya no aguantaba el frío, pero está súper bueno para pasar la noche. Honren a sus seres queridos porque solo pues esta noche es cuando viene, más allá. Exacto. Solamente hoy podemos estar con ellos. Ah, eso. Gracias, amigo.